Está promoviendo en Mendoza por ley la hora respetuosa. ¿Pero qué es la hora respetuosa? ¿Se lo preguntamos a ella? Dale, presente Marisol. Eh, estamos con eh, Roxana Calvo, bienvenida Roxana, Gracias. y Gabriela Arias, ambas Gracias. de la asociación Asperger Mendoza. Gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes. ¿Nos cuentan de qué se trata esta hora respetuosa que buscan por ley? Sí, el proyecto está hecho para eh, tener una hora Dos horas, todavía eso se va a estipular todavía, uh -huh. para que eh, personas que tengan eh, déficit del proceso sensorial, o sea, sean hipersensibles, uh -huh. eh, puedan tener una compra más amable, más tranquila. Eh, uh -huh. ...teniendo, eh, bajando las, lu las luces un 70%... ...en los supermercados... ...en los supermercados, hipermercados y mercados... Uh -huh. todo, ...todo tipo de comercio que tenga eh, productos de primera necesidad... Sí. ...bajando luces sí ...bajando lu música. luces 70% uh -huh. y sonido eh, un 100%... ...lo que es megafonía... Eh, todo el sistema de, de, de, de, eh, de electrónica, que uh -huh. es la parte que tienen los hipermercados, eh, las máquinas registradoras, todo eso se anula directamente. Uh -huh. Entonces estamos hablando con personas eh, con trastornos del espectro autista. Uh -huh. Especialmente, bueno, ellos tienen este déficit de proceso sensorial, entonces ellas sí están incluidos dentro de... Para ellos más les viene genial todo esto, uh -huh. pero también eh, es para la mayoría de las personas con discapacidad porque también eh, nos hemos dado cuenta de que también ellos sufren todo este tipo de, de estímulos que hay uh -huh. entonces no solamente sea para los chicos con autismo sino eh, para casi, casi todas las personas con discapacidad y esto gaby te pregunto sería sí. todos los días a un, a un cierto horario cómo sería eso Sí, sería todos los días uh -huh. en, en algunos lugares por ejemplo los hiper que tienen horario corrido sí. Calculan que sería entre las 4 y las 5 de la tarde y los supermercados que están fuera de la parte urbana en el primer horario de, de inicio de la tarde, uh -huh. que uh -huh. cada uno tiene sus horarios, entonces sería en la primera hora uh -huh. de cada inicio. ¿Y ¿Han tenido la posibilidad de, de ponerse en contacto con algún encargado de algún supermercado, hipermercado, y que les diga más o menos la parte, ellos qué opinan sobre esto? Sí, hemos estado yendo a San Martín, uh -huh. eh, hemos estado en charlas de Newper. Uh -huh. Eh, hemos también hablado con abuelitos que también están muy conformes con este tema porque ellos también les molesta mucho el ruido, claro. las luces. Entonces eh, abarcaría todo en general, no solamente a la gente con discapacidad sino también a los abuelitos. Mirando o sea, este disparador. proyecto de ley que ya tiene la sanción de diputados, falta la de senadores para que eh, de proyecto pase a ser uh -huh. ley, leía que en uno de los artículos hace referencia a eh, la atención también de las personas con espectro autista Esta prioridad de atención que necesitan uh -huh. eh, este, Esto también es interesante señalarlo Más allá de, de esta hora respetuosa, ¿no? Sí, totalmente Porque ellos tienen, eh, a ver... No pueden estar dos horas adentro de un supermercado, tienen los, los tiempos más acotados, necesitan uh -huh. más de, uh -huh. de autorregulaciones. Entonces, tienen cierta ansiedad, nos exacto. decían mamás de chicos autistas que, que les, les dan crisis porque exacto. no aguantan esperar uh -huh. y la gente que no comprende que necesita no comprenden uh -huh. que necesita uh -huh. esta, esta prioridad, uh -huh. los deja esperando y finalmente llega la crisis en el lugar. Exacto. Exacto. Sí, uh -huh. y no solamente en los supermercados, sino en los consultorios, sí, claro. en todo Lugar todo donde tipo de tiempo tengo que esperar, ¿no? Lo que tengan sí. que hacer con la y cómo notan, más allá de esto que está re bueno en la hora de respetuosa, pero para conocer un poquito más de la sociedad, ¿cómo notan que es la gente a la hora de cederle el lugar? O sea, que, la, la parte empática ¿no? de la y, sociedad. Lamentablemente todavía les falta mucho. Eh, pero si ¿por no se conocen puede... o por... Y yo pienso que es por el desconocimiento, uh -huh, uh -huh. Eh, por eso también estamos con, a full con las campañas de visualizar todo esto para que se conozcan. Eh, uh -huh. lo que es el síndrome de Asperger y no solamente Asperger sino sí. mucho, pero bueno, el Asperger como no es algo notorio uh -huh. entonces creen que es, es, están es mintiendo, es maña o es caprichoso uh -huh. porque uh -huh. eh, quiere ganarse un tiempo, a lo mejor va a pasar adelante inclusive hasta los choferes del colectivo sí. eh, dicen oh, pero mira qué escalando lo que está haciendo este niño o la gente que sube al colectivo va a una mamá con algún nene y le hace o lo empiezan a mirar mal sí, entonces es incómodo tanto para la mamá que es pobre sufre con este tema sí, bueno. y el niño también. Yo preguntaba recién, bueno, cómo sería la distinción de estas eh, personas y me decían ustedes, esto de llevar una cintita y todo cuando el chico va creciendo ya, no es algo cómodo, así que eh, el QR en el celular. Eso es lo que se está haciendo. Uh -huh. eh, Súper interesante, pues. Andar con el certificado, digo, en mano es más complejo. Claro, todavía se está tratando de, de, de armar todo esto. Eh, pero la, hay muchas ideas, todavía una de esas es esa, a través de un QR, que pueda llegar a, a tener el acceso al, al CUDA, al Certificado Único de Discapacidad. Claro, Entonces ahí adquiere toda la información del del chico. Uh -huh, claro. Claro. Estamos sí. estamos en un proceso uh -huh. de, de un proyecto yo, ahí. Ajá. Eh, claro, no lo vamos leía, a alargar todavía, claro, pero claro, estaba. Yo, yo leí el proyecto está. que la posibilidad sí. era distinguirlos con una cintita azul, pero ustedes me decían no. no hay hay otra claro, lo bueno para los más grandes, uh -huh. los chicos adolescentes y adultos claro, no, que quiero. por ahí tienen claro. O por ahí se olvidan. Y sí. Hace creo que unos meses atrás vinieron a presentar el proyecto también para lugares eh, para ir a comer las cartas exacto, ¿no? pictogramas Exactamente. o uh -huh. sea que ya con eso, con lo que están haciendo sí. ustedes, eh, se van haciendo un montón de cosas en conjunto para claro, poder ayudar eh, a, a o con sea, distintas... nosotros estamos trabajando con Creando Huellas que es la uh -huh, que uh -huh. presentó los pictogramas, sí. eh, estamos trabajando en conjunto, uh -huh. así abarcamos más cosas y uh -huh. hacemos más fuerza entre las dos asociaciones y este proyecto también de la, del QR que estamos tratando también uh -huh. lo hemos incluido y bueno ¿Tenemos esperemos novedad que eh, respecto de cuándo podría avanzar el Senado eh, para convertir en ley? La de ahora respetuosa, la de ahora respetuosa. Eh, no, todavía no, no se sabe, eh, esperemos que no pase mucho. Eh, si yo no pero es muy rápido esto, porque... Eh, generalmente no, no tiene no esta base de presupuesto, no tiene decir, es, es más, bajar ahorra la luz, bajar, totalmente bajar la música claro. y aparte yo creo que más allá que lo hacen ustedes por sus hijos por los hijos de y para ayudar sí. a muchísimos chicos con distintas discapacidades, nos ayuda a todos un montón por también, sí, porque por es sí. necesario no sí, bajar sí. un cambio, sobre todo en esos lugares, mm. en los supermercados, donde hay tanta gente tanta locura que está es que sí, hasta, hasta sí. inclusive nosotros uh -huh. que andamos todo el tiempo aceleradísimo en la vida, llegamos a un yo lugar tengo. donde te un lugar tenue, luz uh -huh. clavajita se respira un poco de tranquilidad Exacto. hasta vos bajás un cambio y compras tranquilo y algo interesante sí. no ves tanto los precios, es bueno por eso también y nos viene bien para no ver cuánto sale cada cosa claro. estamos ahorrando a la pobre comerciante porque le estamos ahorrando luz, así que puede ser que hay, bien hay algo interesante que también veía en el proyecto que eh, bueno señala que hay que determinar cuál es el órgano de aplicación y demás, pero establece eh, que se tienen que fijar sanciones y lo recaudado de esas sanciones serviría justamente para promover conciencia respecto a estas problemáticas, diagnósticos sí. situaciones. Eso está genial, sí, porque realmente eh, todos los tipos de, de visualiz visualización, organizaciones, fundaciones y nosotros realmente necesitamos un montón para que esto se pueda poner en curso. Sí, totalmente. ¿Ustedes como ONG, como organización, ayudan a familias que no tienen acceso, eh, por ejemplo, al sistema sanitario, que tienen dificultad para eso? Sí, o sea, tenemos a, eh, profesionales que se han puesto a disposición Excelente. Eh, y con ellos contamos para ir cuando hay casos especiales que, que por ahí no tienen ninguna obra social Exacto, o apoyo económico. Uh -huh. Eh, nos dan una mano con ese tema. Está bueno. bueno, Gabriela, Roxana, ha sido un placer tenerlas, gracias, gracias por chicas. lo que hacen uh -huh. y bueno, ojalá salga pronto la ley. Y esperemos que sí, muchísimas gracias por el espacio. Eso. Muchas gracias por a, ustedes, a ustedes, por compartir y por, por, por lo que hacen. Gracias. 28 minutos han pasado de las 4 de la tarde, nos tenemos que ir, pero así nos vamos volando, se nos pasó rapidísimo un programa re entretenido, re interesante sí, y con temas que la verdad que están re buenos a abordarlo. Pero abordarlo.